hola amigos bienvenidos a tu canal de costura hoy traemos un proyecto muy especial y muy hermoso se trata de un corazón un cojín tipo corazón acá tenemos un pliego de papel en el cual vamos a colocar unas medidas exactas para realizar el molde para este hermoso cojín acá tenemos un pliego de papel que mide aproximadamente de largo tiene 35 y de ancho las medidas. Vamos a colocar una línea recta en la parte de la mitad, vamos a hacerlo así, vamos a doblar el papel a la mitad de las medidas que ya te indiqué. Y vamos a realizar unos trazos, vamos a realizar una línea horizontal de 2 centímetros de ancho, vamos a hacer un puntito... 2 centímetros y vamos a trazar una línea recta. Así. Trazamos una línea horizontal. Vamos a realizar una vertical y nos vamos a guiar por el dobladiz. Vamos a marcarla así. Como está marcada, vamos a pasar el marcador se vea mejor con mucho cuidado lo vamos haciendo eso es vamos a hacer la mitad del corazón vamos a medir, vamos a colocar acá un punto y vamos a colocar hacia adentro 9 centímetros 9 centímetros vamos a colocar acá el 9 luego hacia abajo vamos a colocar 30 centímetros buscamos el número 30 vamos a colocar 30 centímetros colocamos un punto ya lo tenemos del De primer punto vamos a bajar 5 centímetros bajamos 5 y del primer punto vamos a bajar 10 centímetros, colocamos otro punto. De este punto que acabo de realizar, hacia adentro vamos a colocar 17 centímetros y colocamos un punto. Ahora sí, vamos a unir estos puntos. Unimos el punto este con una línea curva hasta el número 9, y del número 9 vamos a bajar hasta llegar al otro punto Eso es. luego vamos a bajar así de esta manera tenemos la mitad del corazón fíjate ahora vamos a doblar nuevamente el papel pero del lado contrario así se puede visualizar la marca del corazón y vamos a trazar la línea okay. ahora la trazamos nuevamente eso es en el punto central que tenemos acá vamos a completarlo y hacemos una línea recta ya lo tenemos ahora sí vamos a colocarle un centímetro por todo el contorno del corazón esto nos sirve de centímetro para la costura Ya tenemos el corazón. Ahora vamos a recortar este corazón. Esto ya tenemos la figura de cojín que vamos a realizar. Ahora sí vamos a buscar tela y vamos a recortarlo. Acá tenemos ya recortado el corazón en la tela y nos queda de esta manera: esta es la parte delantera del corazón para la parte trasera. El mismo corazón le hacemos una línea, recortamos por la línea para el corazón la parte trasera. Y lo tenemos acá previamente ya recortado. Fíjate. Para la parte superior del corazón dejamos 3 centímetros y la parte baja del corazón 2 centímetros. Total 5 centímetros de separación. Esto para colocar el cierre. Vamos a colocar ahora el cierre, vamos a retirar la guía. El cierre puede ser de 40 centímetros, yo tengo uno un poco más grande, pero lo vamos a recortar y vamos a comenzar, vamos a aprovechar esta parte que está acá, vamos a colocar el cierre en la parte baja de nuestro corazón, así, lo colocamos así y colocamos unos alxileres en la parte baja. Colocamos ya la costura y nos queda así. Fíjate. Eso es, ya tenemos la parte baja con el cierre. Ahora vamos a colocar la otra parte del corazón. Lo colocamos así. Vamos a doblar los centímetros que dejamos así para que el cierre, ocultemos el cierre colocamos los alfileres así para pasar la costura por acá dejamos bastante espacio los 3 centímetros Colocamos un alzulero acá, así lo podemos ir haciendo también con hilo y aguja. Eso es, ahora pasamos costura por acá. Ok, amigas, ya tenemos la costura, fíjate, al llegar acá hicimos un remate, de esta manera unimos este espacio, nos que quede abierto y queda muy bonito, fíjate cómo queda el cierre, esta es la parte trasera del corazón, de nuestro cojín. Ahora vamos a trabajar con la parte delantera, acá la tenemos y vamos a colocarle una franja con ruche por todo el contorno. Para realizar el ruche, acá tenemos una franja de tela ya previamente cortada. Esta mide aproximadamente 9 centímetros, toma nota. Y el largo, 1.50. 1.50 de largo, metro y medio. Y vamos a hacer lo siguiente. Introducimos la aguja, vamos inclinando, así... Doblamos la franja, así La alisamos, la podemos planchar también Para que quede el filo más definido Y ahora sí, vamos a introducir la aguja, hilo y aguja Y vamos a ir haciendo los ruches, vamos a ir haciendo así Vamos redondeando la punta Vamos dejando un centímetro para realizar esta costura, así mínimo de un centímetro, y de esta manera vamos a realizar el ruche del faralado que le vamos a colocar por el contorno al corazón. Al llegar al otro extremo de la punta, también hacemos este redondez así después de que coloquemos la costura vamos a alar el hilo y de esta manera vamos a obtener el ruche ok ya pasamos costura con hilo y aguja de esta manera obtenemos el ruche Buscamos la medida, vamos midiendo hasta obtener la medida exacta. Hacemos un remate con el, el hilo y la aguja y le cortamos el hilo. Ahora la vamos a colocar acá en la parte principal del corazón. Volteamos, vamos a retirar. El. Vamos a colocarle unos alfileres. para luego pasar la captura a máquina vamos colocando los calcireres por todo el contorno del corazón Si no le puedes colocar los alfileres, le puedes co pasar costura también a mano, como unas puntadas altas, para luego retirar el hilo. Acá también hacemos lo mismo, recortamos la punta, Y lo colocamos acá, dejando el centímetro de costura. Después de que la tengamos así, poco a poco vamos a pasar costura, comenzamos por acá. Por todo el contorno del corazón. Ok, amigas, ya colocamos el faralado. Ya pasamos la costura, nos queda así. Por todo el contorno. Ya lo tenemos, ahora la dejamos hacia adentro. Podemos sujetarla con los alfileres. adentro para colocar la parte trasera acá la tenemos no cerramos todo el cierre para que luego podamos abrir y cerrar la colocamos así de cara acá en esta parte colocamos un alfiler y vamos sujetando todo el contorno con el alfiler Recuerda que también lo puedes hacer con hilo y aguja. Al momento de pasar costura acá, bajas un poco el cierre, lo colocas así juntito y pasas la costura con mucho cuidado para no partir la aguja allí. Y ahora sí, ya lo tenemos ya junto todo. Pasamos costura, empezamos por acá. Dejamos un centímetro para la costura, nos podemos valer de esta costura que tenemos acá. Y vamos por encima de esa misma costura con mucho cuidado. Si choca la máquina con el alfiler, vamos retirando los alfileres por todo el contorno hasta llegar acá. Amiga, ya pasamos costura por todo el contorno del corazón, dejamos un centímetro para la costura, con cuidadito por acá y por acá. Nos queda así, vamos a, a voltear, terminamos de abrir el cierre. Esta es una tela muy bonita, muy vistosa. Vamos a voltear el corazón. Tú también puedes realizar ya por nuestro paso a paso este hermoso corazón para tu ya fíjate queda muy hermoso podemos recortar el sobrante del cierre por acá está vamos a recortarlo eso es cuidado, vamos a ir cerrando el cierre y nos queda así nuestro corazón fíjate es muy bonito espero amiga que tú también realices este hermoso cojín y los corazones le podemos colocar la funda este bello corazón lo puedes realizar en cualquier tipo de tela estampado o unicolor por acá tenemos otro ya previamente hecho también, fíjate, en los mismos pasos, queda muy bonito, le podemos adornar con un cierre que haga juego, y que se vea muy bonito también, también le podemos adornar con un lazo, fíjate, este lazo por aquí de ladito, también se va a ver muy bonito, te haya gustado, házmelo saber dejándome tus comentarios, suscríbete al canal para ver más videos de más manualidades y hasta el próximo proyecto.